Thank <laughs> you. Oh, oh, oh, oh,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 Te planteo un, un tema que eh, siempre en nuestras charlas va y viene, pero eh, también creo que es importante destacar la, la cuestión de la desmovilización que hubo sea por la pandemia, pero igual estaba ya desmovilizándose eh, los sectores eh, que nada que, que tienen la calle, sectores populares, ¿no? o, o aquellos que sí se movilizan eran más demonizados. ¿no? Hoy las marchas, si no las llena el FOL, el Polo Obrero o el Evita, o no sé, o Barrios de Pie, no hay marchas, ¿no? Digo, viste que ya las organizaciones sindicales como que han Retrocedido, el feminismo también veo que no está movilizando como movilizaba antes. Entonces, ahora le pedimos a muchos esos sectores que vuelvan, que acompañen estos reclamos. Cuando estaban con otras urgencias y se los demonizaba, ¿no? veía que. Pero quiero profundizar a, a, partiendo de esa idea, a ver si me acompañan a hacer un ejercicio. Eh, también hay sectores que desde adentro han vaciado de contenido eso y a mí me da miedo. Cuando el poder, no sé, por ejemplo acá el MPN copta muchos de esos sectores y tiene nada, su propia pata del LGBTI, su propia pata en las orgas sociales, su propia pata en los sindicatos y eso creo que no ha sido suficientemente complejizado, me parece, no. No sé si me explico a dónde quiero ir. ¿no? Sí, me, me parece que, me parece que igual eh, no no fue menor el tema de la pandemia, no fue menor el tema de la pandemia. Y, y también es cierto que en esos procesos, como vos decís, de, de cooptación y demás, se condiciona mucho el modo de, de, de, de la acción colectiva y, y en la calle. Pero me parece también que eh, la respuesta a partir de lo que pasó la semana pasada eh, nos da cuenta de que hay sectores que, eh, que entienden que la movilización sigue siendo una herramienta valiosa. Por eso digo que es una, es una nueva oportunidad y me parece también que, eh, que, que de esta nueva de esta nueva, esta nueva oportunidad me parece que plantea nuevas urgencias. Es decir, volvemos sobre lo mismo. La derecha no va a parar y este, la urgencia es cada vez mayor. Y, y creo que sigue siendo el espacio público, eh, el espacio del cual hay que articular la respuesta. Y digo. Me parece que la movilización de los sectores más combativos, eh, de izquierda, los sectores populares y demás, me parece que eh, debemos eh, otra vez retomar el sano ejercicio de revaloriz de eh, poner en práctica la movilización. Pero me parece que tiene que haber consignas fuertes, claras, dirigidas, eh, no deben ser, este, me parece, movilizaciones donde solamente lloramos, solamente nos lamentamos o solamente prendemos una antorcha y decimos por la democracia, me parece que hay que hacer movilizaciones que tengan una, una direccionalidad más clara y consignas más claras, sí, me parece que se parte. Uno tiene una, una, una crítica este, muy rayana ¿no? con esta democracia. Entonces, Absolutamente. Decís, la verdad que esto no, no, no sé si es lo que yo voy a defender. ¿no? teniendo en cuenta en la situación en la que estamos los sectores laburantes. ¿no? Creo que esa crisis también hay que resolverla. Sí, sí, creo, creo que creo que este, es un, este, este sistema democrático y esta formalidad eh, de alguna manera esconde eh, desigualdades sustantivas y, y elementos absolutamente antidemocráticos que sin embargo están institucionalizados. Por eso pasa lo que pasa con eh, el Poder Judicial y demás. Acá hay hay muchos elementos y muchos factores de poder que están intactos y algunos incluso crecen eh, bajo, digamos, esta supuesta democracia y que son eh, que tienen que ver con, con, con la dictadura militar, que tienen que ver... Bueno, con... lo decía ¿no? Hay una ley de Martínez de O que sigue intacta. Bueno, eh, a ver... Eh, que a, que, nos que está... a vos te toca muy cerca. Sí, o sea, digamos, que, que hoy día no se plantee... Eh, una nueva ley de identidad financiera me parece que, que es, toda, es todo es todo un gesto es más que un gesto digamos es una señal sumamente importante este lo mismo esto de la ley de medio bueno qué vamos a hacer o se retrocedimos y ahora qué hacemos eh, financiamos para, a financiamos al enemigo qué hacemos para los que nos mareamos qué sería una ley de identidad financiera derogada, que vos podés nacionalizar los bancos, ¿qué, qué sería? Sí, pero sobre todo que, que el Estado pueda pueda marcar eh, al servicio de qué está el sistema bancario y financiero. este la ley esa que permite? Bueno, eh, a ver, para no marear, la ley de, de, de entidades financieras es una ley hecha a medida de, de, de la timba financiera, porque viene de, allá de, de la década del 70, de, de, digamos, de, viene de Martínez de Hoz, entonces bueno, eh, una libertad absoluta para que el sistema financiero eh, por ejemplo, eh, tenga una vida paralela a lo que es este, el aparato productivo y sobre todo, esa parte del aparato productivo que nosotros más necesitamos que no tiene que ver con este, la vieja oligarquía ¿no? eh, Jorge, te, te agradezco mucho el tiempo, nos quedan dos minutos eh, dos, tres minutos y quería preguntarte cómo volvés al aula después de esto, vos que sos docente universitario y ¿Trabajás mucho la reflexión? No, me parece que... O sea... Eh, yo digo, volver al aula como como volvemos, en nuestro caso, o en nuestra cátedra, eh, como volvemos todos los días, es decir, donde la realidad este, no queda fuera del aula. Entonces, me parece que hay que volver al aula, eh, primero eh, eh, trayendo esto que, que, que ha pasado... Eh, discutir, reflexionar eh, sobre esto y reitero, sin un, sin un este discurso eh, llorón que se quede en lo que podría haber pasado y no pasó y que lamentamos mucho me parece que hay que plantearse eh, también en, en las aulas esto de, bueno, ¿qué, ¿qué hacemos con esto? ¿qué es lo que corresponde hacer con esto? Eh, ¿cómo se le responde a esto? ¿qué se espera después de esto? Y ante lo que se espera después de esto, ¿qué podemos hacer? Ante lo que se espera y qué puede venir después de esto. Bueno, me parece que, que eh, una, una eh, obligación que tenemos en la universidad pública es poder ir más allá de los emergentes, como para, para poder explicar esos emergentes y como para poder este, eh, pensar en qué hacer. Eh, se vuelve así, se vuelve de manera eh, crítica, reflexiva, eh, sin esquivar estas cuestiones, al contrario, poniéndolas... En, en, en, el, en, el, en el centro para discutirlas y para que nos sirva para este, tener mayor iniciativa. Y por otro lado, eh, también con un mensaje de que este, no es que, uh, bueno, como avanza la derecha y parece que siempre retrocedemos, no, al contrario, creo que este, debe ser todo esto un motivo para este, una motivación para, para luchar, para plantearse este, nuevos modos, para. Eh, retomar algunas cuestiones que hemos dejado de lado, como esto que decíamos, de la movilización, la lucha, eh, la denuncia y las consignas claras y tratar de articular en, en aquello en que se pueda articular, porque me parece que este, hay, hay puntos de acuerdo que no están explotados dentro de lo que es, eh, este yo te diría, de, desde el kirchnerismo hacia la izquierda, eh, los sectores populares en general, los movimientos sociales, los partidos de izquierda, y te diría que, que incluso en el propio kirchnerismo, porque ha demostrado han, de, han demostrado los sectores militantes que este, le están exigiendo también de alguna manera a partir de lo que pasó. Pero bueno, creo también que, que, que esos sectores, esas compañeras y esos compañeros no se pueden quedar esperando una orden este, de jefa o jefe como para tomar, este, tomar el toro por las astas, me parece. Sí, yo me, me, me planteo lo, lo naif, viste, que frente a, a estos grupos tipo la Alianza Libertadora Nacionalista uh -huh. este, vos le vas con consignas con de paz y amor y sí me parece muy delicado eso que es como una despolitización fuerte, pero bueno, capaz que soy yo el, el, eh, el que me quedé en el 45 No, al contrario, yo, yo particularmente creo que cuando el, el poder fáctico, los poderes fácticos eh, crecen las respuestas deben hacer acorde, y cuanto más débiles son las respuestas, me parece que eh, más envalentonados para, para avanzar están. Eh, lo que a veces algunos sectores entienden que son gestos de negociación o de paz, eh, ya sabemos que del otro lado se toman como signos de debilidad, Con ¿no? lo cual me parece que este, la cuestión naif hay que, hay que criticarla y hay que dejarla de lado. Jorge, gracias por la paciencia y bueno la, y las reflexiones. Eh, gracias a vos por el tiempo y un gusto haber compartido la charla. Nosotros nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Esperemos con no tanta urgencia, pero bueno, lo, lo teníamos que hacer. Eh, seguimos acá por nuestro canal con más Cartago Hasta dentro de 7 días. Hasta luego.